Olga Cecilia Hernández, edad tengo 45 años, llevo 30 años viviendo en esta casa. Mm, pues como ustedes pueden ver, estoy yo misma construyendo algo para detener la, el desbordamiento del río. No por, por cuestiones de que, sino que de, con la puesta de esos costales, que ahí están los costales, se nos están desbarrancando lo, los terrenos me va a quedar sin servicios. Mm, del tema de la reubicación, ¿qué nos dicen? Que tenemos que irnos para el albergue o que un auxilio de arrendamiento. Si sí hay personas que llevan un año viviendo, pagando un arrendo y no les han dado sino un mero auxilio, ¿qué va a pasar con nosotros? No hay esperanzas de ninguna clase. Hoy tuvimos una, una reunión con el gobernador, y vuelve y nos dicen lo mismo, no hay sino dos opciones, albergue o arrendamiento. Y eso a nosotros, barrio Las Américas, no nos sirve para nada, porque no, no, no cumplen, no cumplen lo que ellos dicen, no cumplen nada de eso.